Acuérdate algo, yo soy seguridad nacional. Tú <risa> eres un peruano más. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, up, no? oh, like oh, oh, oh, oh, oh, oh, Bien, <risa> ¿Tú tienes la El ¡Eres Pancho! ¡No lo vas a ver con madre ah, vale, ¡Vale, dale! ¡Dale, boca! ¡Dale, boca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡Está bien rojo! ¡Uy, Pancho! Vale, ¡Vamos! ¡Vamos, vamos ah, Pancho! ¡Una hamburguesa! ¡No trae nada! ¡Sí, También me cansó este vato, no te creas que sí me cansó. Dale, chico, sí, a ver, a ver. No, mira, si ¿sí quieres, jugamos con la espada. Vamos a ver quién lo tenemos. No, pero mira, yo solo voy a sacar lo suficiente para ganarte. Uno, dos, tres. 12 o'clock midnight <laughs> The morning the best of the morning The morning the best the morning The morning the best the morning The morning is the best of the morning The morning the best of the morning The morning the best the morning I the want to the bro, I want to the past Voy te veo en diciembre no, Soy el camandí. Sí. Sí. <risa> <Love you>, chinito. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Voy a llorar. ¿Sí, ¿Sí, Voy a ¿Chao, Chinito ah, pero... Chino, right, oh, <laughs> chao chino, y te las ves ya, weón. <laughs> no, no, ya, menos, ya. menos mal se fue, weón. <laughs> <laughs> <laughs> Pon eso atrás si quieres, güey. Puta, ¿y qué tal desastre? Es un perro, güey. Es verdad, primera fucking día que lo tienes. No, eso era. Son cosas de la sí. Sergio. ¿Qué hay? Son perras. ¡Au! Todavía se ha cortado mi noco, güey. ¡Uy! Oh, no sé cómo me ha cortado mi cabeza por acá. Oye, oh, el Steve que, que baila con la. ¡Ah! No, no me baño, ustedes <risa> pueden coger algo mejor que esto y sale el Steve. Nando, haz algo para el final del video. <risa> bueno, eso ha sí sido es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Dale me gusta, suscríbete y comparte. Te veo en la próxima.